Hola a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva forma de expresión y una nueva forma de acercamiento de parte de Comisiones Obreras a todas las personas que conformamos las mismas en Banco Santander. A la estructura, a las delegadas y a los delegados y a la afiliación, afiliados y afiliados, que todos los días depositéis la confianza en nosotros. A partir de ahora nos comunicaremos vía imagen, vía sonido. Eh, esperamos... Contar con un nuevo canal donde podamos recoger vuestras inquietudes, donde podamos compartir problemas propios y, sobre todo, donde podáis conocer las alternativas que desde Comisiones Obreras tenemos para que vuestro día a día en la empresa sea mejor, más confortable y, por supuesto, con unas condiciones laborales mejores, que son nuestra razón de ser. Bienvenidas y bienvenidos otra vez y comenzamos. En Comisiones Obreras en el Banco Santander hemos iniciado una campaña de concienciación de la salud laboral y de la, los riesgos eh, laborales que padecemos en nuestra profesión. La campaña, que va a ser continuada en el tiempo, lleva como lema eh, compromiso con tu salud. La, la principal razón de haber iniciado esta campaña es la incorrecta y escasa evaluación de riesgos psicosociales que se hacen en Banco Santander. Preguntas del tipo de si podemos conciliar adecuadamente la vida laboral y familiar o personal o si nuestra carga de trabajo es eh, excesiva y, te, y no nos llega con el tiempo eh, estipulado de, en nuestro contrato o si tenemos facilidades para ser autónomos en nuestro trabajo, son preguntas que no, eh, el banco no las hace en el cuestionario. Resulta altamente sospechoso que Banco Santander no eh, afronte la evaluación correcta de los riesgos psicosociales. Tem, eh, nos tememos que el eh, principal problema es eh, no, eh, la cuestión, la cuestión principal es la organización de, del trabajo y una, una organización que a nuestro juicio es tóxica y provoca abundantes trastornos como puedan ser insomnio, ansiedad, cefaleas, pro, eh, problemas musculoesqueléticos, -esquel eh, problemas digestivos, etcétera, etcétera. El estrés es nuestro principal problema, es nuestro principal riesgo laboral, así está definido y en Banco Santander no, ni, no se toman ni las medidas para evaluar correctamente la a lo que estamos expuestos, a los factores de estrés que estamos expuestos, ni por supuesto, como consecuencia, se toman las medidas preventivas necesarias ni correctoras.